Hola hermanos de YouTube, el día de hoy vamos a hablar sobre tres profecías impactantes que van a suceder el día 11 de diciembre, el día 14 de diciembre y el día 26 de diciembre estas profecías se le atribuyen a un viajero del tiempo que tiene una cuenta en TikTok su nombre es Aeri Jormani. Eh, según las declaraciones de esta persona que viene del año 2714, el día 11 de diciembre, un extraterrestre eh, vendrá a la Tierra a llevarse a 4000 personas, 4000 hombres y niños calificados al planeta Próxima B, porque vendrá una especie hostil a la Tierra. Y eh, bueno, para la profecía número 2, él declara, él dice que vendrá el 26 de diciembre un poderoso huracán a la tierra de 6 grados, eh, que bueno, va a ser muy destructivo y que por eso le está mandando un mensaje de alerta a la humanidad para que se preparen ese día lo que va a ocurrir, ¿no? porque va a ser muy impactante. Y como la profecía número 3, tenemos que un chimpancé va a lograr hablar porque se producirá una mutación en sus cuerdas vocales, lo que le dará la capacidad para poder hablar. Si les gustó el video, denle un like. Suscríbanse al canal y recuerden activar la campana de notificaciones, además de eso también ya pueden unirse al canal, van a obtener los beneficios que van a hacer, van a, le, van, les van a estar llegando videos exclusivos, voy a estar recomendando su canal de YouTube y pues la verdad está muy barato, por favor únanse al canal y apóyanos. Eh, para poder seguir creando contenido nuevo para todos ustedes porque es importante recibir un apoyo. Eh, pues eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.